Tiene que ver con eh, una empresa de transporte que ha tenido como punto de partida la localidad de Villazón. 24 personas fallecieron a raíz de un accidente de tránsito registrado a la madrugada de este lunes en la carretera Oruro-Potosí. La hipótesis señala que una volqueta invadió carril provocando inicialmente la muerte instantánea de 15 pasajeros de un bus. Cerca de las 3 de la mañana se ha producido una colisión con un, un vehículo, con una volqueta eh, a la altura de Machacamarquita, entre eh, Machacamarca y Oruro. Eh, en, ese, en, en la colisión se ha, produ, se ha producido presuntamente por invasión de carril de parte de la volqueta, Presumiblemente el conductor de la volqueta se durmió en el volante. Que eh, ha provocado un destrozo de toda la parte lateral izquierda del ómnibus. Asimismo, el informe señala que existen 11 personas heridas del bus de la empresa Transelinka. Lamentablemente, otros nueve pasajeros que estaban a bordo del bus fallecieron durante su traslado a otros hospitales. Es un accidente realmente trágico tomando en cuenta que eh, el Omnibus en su planilla de pasajeros ha salido con 45 pasajeros de la localidad de Villazón, es decir que más del 50% de los pasajeros ha fallecido.